Nintendo cuenta con muchas sagas, o IPs, es decir, propiedades intelectuales. Muchas de ellas son muy conocidas y siguen sacando entregas regularmente, como Super Mario, Zelda, Pokémon, Kirby... Pero hay algunas que no han sobrevivido al paso del tiempo. En este vídeo os traigo las sagas de Nintendo que, si no han desaparecido, están a punto de hacerlo. Muy buenas, soy Delta Light y bienvenidos al canal que ha completado New Year Super Mario Bros. Wii al 100% en menos de una semana. Esto sí es cierto. Os lo recomiendo mucho, por cierto, quizá haga un vídeo sobre eso alguna vez. Bueno, me estoy desviando. Son muchas las sagas que se han quedado atrás. Muchas de ellas bastante conocidas, otras no tanto, pero son sagas olvidadas al fin y al cabo. Contaré en este vídeo las sagas por lo que si falta algún título, es porque solo tiene un juego. Algunas de las sagas que mencionaré, quizás os suene por su representación en Smash Bros. Dicho todo, comenzamos con el vídeo. La primera saga tenía que ser de las más conocidas. Hablo de f 0 La saga de carteras futuristas, lleva años en el dique seco. A pesar de ser una de las sagas más queridas por los nintenderos, Nintendo no saca nuevas entregas, y parece que seguirá siendo así por una temporada al menos. El primer título salió para la SNES en 1990. Tras este, le han seguido otros 6 juegos, F-0X para Nintendo 64, Maximum Velocity para Game Boy Advance, GX para Gamecube, AX para Arcades y GP Legend y Climax, ambos para Game Boy Advance también. Este último ni siquiera vio la luz fuera de Japón. Desde 2004, el año en el que salió Climax, F-Zero no ha tenido ningún juego nuevo, es decir, 14 años. 14 años sin un juego de f 0 después de haber tenido lanzamientos muy regularmente e incluso un anime. Ahora, f 0 sobrevive, entre comillas, gracias a diversos cameos en sagas como WarioWare, Mario Kart o Smash Bros. gracias a Captain Falcon. Ojalá Nintendo vuelva a lanzar otro juego de esta mítica saga. El siguiente del que voy a hablar es Star Fox. Si bien es cierto que esta saga no está tan muerta y hace relativamente poco que lanzaron un juego, su vida poco a poco se va reduciendo y su último título, muy posiblemente, provoque la muerte de la saga. Star Fox debutó con el juego homónimo o en su versión PAL, Star Wing en el año 1993 para las NES. Se ganó rápidamente un hueco en los grandes lanzamientos de Nintendo gracias a sus innovadores gráficos y pronto planearon una secuela para la propia consola, aunque dicho título quedó incompleto y no vio la luz hasta el lanzamiento de las NES Mini. En su lugar salió al mercado Star Fox 64. Ya en GameCube salieron Adventures, con un estilo mucho más distinto al estilo Zelda, y Assault, que combinaba el estilo de este último con el tradicional. En DS se lanzó Command y en 3DS un remake de la entrega de Nintendo 64. El último, Zero, es una reimaginación del universo de Star Fox y fue lanzado hace dos años para Wii U. Sin embargo, este juego fue considerado un fracaso y tras 8 años en un juego de Star Fox es posible que la saga no sobreviva de este golpe. El único clavo al que se pueden agarrar los fans es el rumor de un posible título de carreras muy al estilo f 0 que ni mucho menos está confirmado, ni creo que vaya a sacar del pozo a esta saga. Ahora voy con otro no tan conocido, pero que sin duda es un caso muy curioso. Hablo de Mother, o como es conocido fuera de Japón, Earthbound. Vale, antes quiero aclarar el título. De Japón solo ha salido al menos, hasta hace relativamente poco, la segunda entrega. Allí conocida como Mother 2 y aquí como Earthbound, el juego en el que aparece NES. Hace tres años, y ante la insistencia de los fans, Nintendo decidió lanzar Mother para la consola virtual de Wii U, completamente traducido. Pero claro, ¿cómo lo llamamos? No podemos llamarlo Mother, la gente no lo asociaría con Earthbound. Pero no podemos llamarlo Earthbound 2. Lo que hicieron fue tratarlo como precuela llamándolo Earthbound Beginnings lo que quiere decir que Model 3 lanzado para Game Boy Advance sería nuestro Earthbound 2 <ríe> muy extraño bueno, volviendo al tema del vídeo como os he dicho, solamente Earthbound llegó a occidente en un principio los fans llevan pidiendo que localicen Model 3 durante años casi parece que sean los fans de Waluigi pidiendo su inclusión en Smash Nintendo no parece hacer caso a nadie y ahora mismo parece muy difícil que puedan sacar Model 3 en 3DS y especialmente en Switch. Esta serie aún podría llegar a tener futuro si finalmente sacaran la tercera entrega en Occidente y tuviera buena recepción, pero es algo que parece muy complicado ahora mismo. Por fortuna, hay en internet copias del juego parcheados en español e inglés, por lo que podéis jugarlo fácilmente si así lo queréis. Yo lo estoy haciendo y me está gustando bastante. Tiene muy buen punto de dificultad y el humor que a mí me gusta. Y de RPG a RPG y tiro porque me apetece. Lo siento. Golden Sun es otro juego que no ha tenido una vida muy longeva. Pero es una saga también muy querida y con bastantes fans. Posiblemente el más reciente de la lista. El primer juego fue lanzado para Game Boy Advance. En 2001 y al año siguiente llegó su secuela, La Edad Perdida, a la misma consola debido al gran recibimiento que tuvo el primer título. Un tiempo más tarde, ya en 2010, la tercera entrega fue lanzada para la Nintendo DS. La saga cuenta con grandes críticas y puntuaciones en su totalidad. Sin embargo, la franquicia lleva 8 años sin ningún título ni parece que vaya a haber en un futuro cercano a no ser que Nintendo decida sorprendernos. Tenemos muy bien un nuevo anuncio de esta saga, seguro que sería un éxito rotundo. Quizás tras el más que posible anuncio de Hans como luchador de Super Smash Bros. Ultimate, sea más posible que haya una nueva entrega como ya pasó anteriormente con Pit o Little Mac en Brawl. Por último, voy a hablar de un plataformas. Esta es una saga, nuevamente, muy querida, y que ha movido muchas ventas, pero que, por alguna razón, se han dejado de producir. Estoy hablando de Wario Land. Tras Super Mario Land 2, Wario ganó mucha popularidad, por lo que Nintendo decidió lanzar una aventura propia para el antihéroe. Así nació Wario Land, con el sobrenombre Super Mario Land 3, para Game Boy. En él, Wario debía avanzar por los niveles intentando conseguir la mayor cantidad de dinero posible, a este lanzamiento le siguieron un título en la Virtual Boy y una secuela para la misma consola, es decir, Game Boy, no, no Virtual Boy, no eh, Game Boy. Después llegaron Wario Land 3 y 4 para Game Boy Color y Game Boy Advance respectivamente. El último título fue lanzado para Wii junto al subtítulo de Shake Dimensions o Shake It en otras versiones. También se agrupan en esta saga Wario World de Gamecube y Wario Master of Disguise de DS. Aunque tienen elementos diferentes, también tienen unos comunes. El juego de Wii fue lanzado hace ya 10 años y aún no hay noticias de un nuevo lanzamiento. Si bien es cierto que hace unos meses salió la noticia de un registro de esta marca, esto no tiene nada que ver con que vaya a salir una nueva entrega y hace el suficiente tiempo como para descartarlo. Espero equivocarme. Parece ser que la saga WarioWare ha tomado todo el protagonismo de Wario. Y bueno, evidentemente hay muchas más franquicias que están abandonadas completamente, como por ejemplo Wave Race y Punch-Out. Pero no las he barajado porque considero que aunque hace tiempo que no se tocan ni hay noticias, aún hay posibilidades de un nuevo lanzamiento, especialmente Wave Race después de los últimos rumores. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así agradecería mucho un like que os suscribierais, le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Recordad también las redes sociales que voy poniendo a lo largo del vídeo, no sé si os dais cuenta. Agradecería mucho que me siguierais en, en mis redes sociales, sería... bestial. Muchas gracias por todos y nos vemos.